Este poema está, está titulado como Mi Cometa. Mi cometa, colorida y hermosa, vuelas a través de las nubes, el aire lleva tus alas, me haces pasar momentos de alegría, momentos hermosos y momentos espléndidos. Tú en el aire con tus colores hermosos siempre reflejas la alegría de los niños, mi cometa. El tercer cielo. No sé si nadie se ha preguntado si hay un tercer cielo, pero me he dado cuenta de que lo hay. No podemos ver más allá de nuestra imaginación y de lo que vemos. El primer cielo es el azul, el segundo el espacial y el tercer cielo es el celestial. Me imagino cómo será. Debe ser hermoso, fantástico, pero en realidad para mí es indescriptible porque no lo conozco. El día que lo conozca ya no estaré en este mundo, pero lo más triste para mí es que no podré contar cómo es. He escuchado que cuando entramos al cielo ya no nos acordaremos de nada. Sería un sueño para mí conocerlo y volver para contarlo. Muchas gracias. Mi poema está titulado, Ella. La franqueza de sus ojos abunda en los míos. Esos ojos miel me dominan por dentro, adoro el dominador, amarillo del cielo oscuro, resaltador de su rostro, me enceguece con su grandeza, por ella muero. No me importa si por ahí me pierdo, deambular por su mundo es mi quimera. Un mundo redondeado por su cuerpo, esa boca hecha un mar, donde fácil sea naufragar. Sus ojos que sean sol y luna, tan pulcros como un eclipse, que sus cabellos sean ríos, corrientosos y olvidadizos. Las curvas que delinean su cuerpo no son las montañas más aterciopeladas, prefiero ese pétalo iluminador de su aflorado cuerpo. Gracias. Buenas noches. Silueta. Ramas te pintan. El crepúsculo te acaricia a lo lejos, en un beso rojo-naranja que se esconde entre el verde de tus ojos sabrás que tirás cuando las estrellas te lloren en el vacío azul turquí que te pintará invisible ante mis ojos la luna te llamará inmortal en el silencio será muy tarde ya me habré marchado dejándote en el cielo un arco iris que aparecerá junto al sol cada vez que me llores la brisa se tornará débil por mi ausencia Susurrar al oído mi último adiós, y en la noche me recordarás junto a la luna que te acompaña. Gracias. José Pascal. Buenas noches. De cuando se van las flores. En tu maleta empacaste el techo, con todo y cielo, antes que nada. Empacaste la cama, las baldosas con su humedad y su tierra. Te llevaste el estuco, los ladrillos, los goznes de las puertas, también las puertas, digo esto mientras abro la del patio, y con ellas sus panoramas descuadernados. Te llevaste tu aire, de paso el mío, las semillas, la, potre, la postrera esperanza del estío, hasta la última silla, hasta la última puntilla en tu maleta, el posible espacio, la posible agua, las posibles verjas. Le prendiste fuego a mi alma y empacaste el bagaje, la ceniza austera. Y es que refundiste el mundo al interior de tu equipaje y me dejaste afuera. Muchas gracias. Este poema lleva el título de La magia sutil de tus deseos. Está tu mano aquí y próximo tu corazón al mío. Y mi palabra se cruza con la tuya. Mientras los ojos coinciden en el amor que llevamos en el pecho, tú te apoderas de mis sueños y los haces realidad con la mágica sutil de los deseos. Y voy contigo atado del cordel que hay en tu dedo, que conduce mi corazón como a un cordero que llevas a pastar en tus linderos. Gracias. Saúl Antonio Muneda. Buenas noches. Este poema se titula Laberinto. Qué de bendito tiene este puente. Está cansado de perdonar distancias. Caja de concreto. Paredes frágiles como la aguja al pulmón. Dicen que puedo hacer daño. Adicto. Ave de la muerte. Mis palabras afiladas, como objetos contundentes. Hay una entrada en la salida, los ojos se azotan contra los muros. Hay salidas en la entrada, ya pasará la nube de humo. Los cócteles de pastillas curan el insomnio de los caballos. Las anfetaminas no se toman en pares, se tragan como el valium. Las bocas de la caja hablan, se comen los pasos sin rumbo. He llegado a la misma entrada, mis pies siguen en la salida. Somos tejidos blandos, con llave de escape en las venas, pastillas de cianuro para el frío de los labios. Las cabezas cuelgan del techo, todo se ha manchado de ojim. ¿Cómo dicen que puedo hacer daño si tengo atravesado este laberinto? Muchísimas gracias. Pueden sentarse. Gracias. recordamos que en la última semana de septiembre, los días 26, 27 y 28 de septiembre, tendremos los recitales centrales aquí al frente, en el Centro Cultural de Cali, también a las 7 de la noche en el Auditorio Central. Los esperamos a todos ustedes para que disfruten, sigan disfrutando de la poesía. También tendremos eh, recitales. Gracias. de digitales descentralizados en el poblado y en el corregimiento de la Elvira, en, eh, en el barrio Obrero.